Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a dar los primeros lances a la nueva reserva que ha sacado el Rebon y sin más preámbulo, comenzamos. Aterrizamos en la reserva, escuchamos las indicaciones que nos da el... El narrador nos da la bienvenida. Vamos a animar un poco a Perrete para tenerlo siempre animado. Y vamos a ver dónde, dónde llegamos. Echamos el repelente, que eso es lo primero, para que no nos huelan los animales. Y vamos a coger nuestro primer puesto. Tenemos que, que andar un poquito. No está, no está muy cerca, pero tampoco está lejos. Así que vemos aquí una especie de de calle con unos laberintos parecen unos setos vamos a correr un poquito no creo que aquí haya animales bueno ya estamos aquí ya tenemos nuestro primer puesto y vamos a, a desbloquearlo ya hemos desbloqueado el primer <risa> puesto ya nos dan las indicaciones <risa> nos está diciendo lo que tenemos que hacer la bienvenida y ahora pues vamos a, a equiparnos ...vamos a ver dónde está... ...ahí tenemos las... ...la casa, la cama... ...y el armamento... ...vamos a ver cómo podemos llegar... Vale, aquí tenemos un seto... ...no podemos ir por el seto... Pues nada, nos vamos a pegar una... ...una pequeña carrerita... ...ya cogemos la calle... ...para vale, haya una urbanización de bungalow... ...y ya llegamos... ...estamos llegando al nuestro... Vamos a ver, aquí tiene la puerta abierta. Y lo entramos en el pabellón. A ver qué nos encontramos. Surprise. Tenemos aquí la cama, nos da la bienvenida. Vamos a ver dónde está el armamento. Eh, mira, dice aquí que nos comamos uno, unos pastelitos. Pues bueno, nos comemos los pastelitos. Vamos a ver, hay que seguir comiendo más I know, I Venga, stop nos hemos comido either. los pastelitos <risa> Ya tenemos, so hemos recuperado I la fuerza Vamos a inspeccionar un poquito por powerful. aquí Vamos a ver so dónde están las armas butter, sugar, Parece que están dentro Sí, mira, aquí están en, en unas cajas. Pues vamos a equipar. Vamos a ver qué tenemos nuevo Compraremos los nuevos, los nuevos señuelos para los, los distintas aves. Vamos a ver aquí las vidas. ¿Las coquetas han ¿no sacado algo nuevo? No. no sé ¿Estás igual? Había comentado que había una mira nueva para las escopetas, pero no será que han, han modificado alguna de las existentes. Nada, no tenemos ninguna mira. Están la la las todavía. Las miras siguen iguales. Vamos a ver los señuelos. Pues vamos a comprar todos los señuelos que podamos encontrar. Nada, de señuelos nada, pues encerar los reclamos. Ese parece que lo han modificado. O sea, nos viene de serie un nuevo un nuevo esto, ya vamos a ver los, los reclamos, vamos a comprar la nueva especie de patos, luego no la seguimos poniendo. Yo como tengo dinero pues voy a hacer un 50 de cada más o menos. Vamos a seguir, mira este nuevo también aquí, otros 50, otros 50 también del macho, vamos a ver si hay alguno más. Y bajamos para abajo, mira aquí tenemos otro otro patito pues otros 50 ya luego las los pondremos aquí y al macho yo creo que ya con, con los reclamos de los ah no mira tenemos otra especie aquí sabe que pues sí que hay sí que hay patos en esta nueva reserva vamos aquí yo creo que está suficiente ya no tenemos nada más tenemos reclamos de todo pues vamos a buscarlos yo creo los escondites tenemos todos los reclamos mira ese también viene de, de serie están todos vale vale nos ha dado un... unos cuantos reclamos más así que ahora vamos a nada equipamiento lo abierto nada nuevo ya tenemos la ropa las mochilas la estructura portátil la tienda para las aves acuáticas mira lo tenemos ahí activado vamos a comprar unos poquitos y a ver si yo creo que unos poquitos más con 10 yo creo que va a ser suficiente 11 12 13 14 y 15 y a ver qué tenemos más por aquí no, ya tenemos todo ya estamos equipados pues ahora habla que, que revisar el armamento, nos vamos al depósito, a ver qué armas cogemos, dejamos el, el arco y vamos a, a coger la escopeta, esta calchadora. Y ahora cogeremos la mira que, y los cartuchos, claro. Tenemos que poner los cartuchos. A ver dónde están los cartuchos del 12. Vamos a ver. Aquí, ya los tenemos aquí, los trozos rojos Y ahora pondremos la mira de escopeta Para poder hacerlo un poquito más, más a la distancia Yo creo que estamos ya preparados Pues sí, bueno, nos vamos a, a empezar a andar Vamos a seguir en dirección que nos marcan las las misiones Así que comenzamos la aventura de un vamos a ver vamos a colocar las armas aquí tenemos las escopetas a ver dónde las ponemos me han puesto la nueva rueda ponemos esta aquí en vamos a ver vamos a ir poniendo las armas todas colocadas como yo tenía la, la disposición mira la munición ahora como veis tengo las armas, he conservado el 300 pero creo que lo más adelante lo cambiaré, puesto que el 308 es válido para todas las especies que, que podemos encontrar teniendo en cuenta que las más grandes son el oso negro y el alce y ambas se pueden matar con el 308, si bien tardan un, tardan un poquito más en morir pero bueno, yo creo que ya está todo equipado y ahora sí, ahora continuamos nos dirigimos a a la marca donde empiezan la, de momento las misiones de, de bienvenida y a ver qué tal se nos da vamos avanzando ya estamos llegando a donde nos dice el narrador que lleguemos y escuchamos Uf, ya tenemos aquí animales a ver si los podemos ver Hemos conseguido esta misión, pues seguimos adelante. Vamos por todo el camino. Mira, ahí tenemos un, un lince. Yo creo que va a ser el primer lance. Vamos a intentarlo. Un nivel 7. Nada, hemos fallado este. Y ese también. A ver si puedo hacer otro lance. Vaya. Nada, hemos fallado. Hemos fallado. Pero no voy a desistir, estaba entre los árboles, seguramente hemos dado los árboles, a ver si lo localizo, mira, ahí está, pues ahora sí le vamos a dar. Ahora ya le hemos dado, ya le hemos dado al animal, pues vamos a, vamos a recoger nuestra primera pieza. Seguimos escuchando la, la voz de que eh, nos está diciendo lo que tenemos que hacer, nos va contando cómo, cómo son las cosas, decimos a pareto que nos busque nuestro, nuestro lince y vamos a ver, a ver si lo localizamos y sí, una, una buena muerte nos ha costado unos disparos que hemos fallado pero bueno al final hemos, le hemos acertado vamos corriendo es la primera pieza, no nos molesta sabemos que es un nivel 7 y si le hemos dado bien va a ser un oro ...y vamos a ver la puntuación que, que nos arroja. Aquí tenemos nuestro lince, efectivamente un oro, el primer oro... ...una puntuación bonita, desde luego que es un animal que ya conocíamos... ...pero bueno, ya tenemos nuestra primera pieza cazada aquí. Pues vamos a seguir andando y continuamos con, la, con las misiones del principio... Nos está diciendo que, que ahora está con su compañera. Nos cuenta un rollo macabeo que lo que queremos es cazar. Seguimos mirando por los prismáticos. Nos vamos a acercar al agua a ver si hubiera patos. Que dicen que esta la reserva las aves son muy importantes. Pues nada, vamos a, a continuar con la caza. Enfrente tenemos un descansadero de alce, ahí tenemos un alce, un nivel 4 con unas cuerdas muy bonitas, así que aunque sea un oro le vamos a hacer el disparo, apuntamos y disparamos, la verdad es que tiene una forma y una puntuación muy grande, madre mía, si fijáis la puntuación máxima pasa de los 300, pero bueno, vamos a, a recoger a nuestro alce y a verla. ...la puntuación que nos arroja... ...ya vemos ahí el contorno cian... ...no nos ha hecho falta coger la tarrete para... ...para buscarlo... ...y a ver... ...la puntuación que nos arroja... ...un diamante, un diamante... ...el primer diamante, madre mía... ...un diamante nivel 4... ...diamante muy justito... ...unas cuernas bonitas... ...pero las palas inferiores... ...quizás un poco pequeñas... ...pero bueno, ya tenemos el primer diamante... ...de la nueva reserva... ...la verdad es que... Los gráficos los han hecho muy, muy bonitos con, con la piel, ha mejorado mucho la calidad gráfica de los animales. Así que los disecamos. Madre mía, el primer diamante. Y vamos a continuar. Voy a poner el mapa para que veáis. Voy haciendo las misiones y lo hemos encontrado aquí en el norte y seguimos con la caza. Vamos a mirar por aquí, por la espesura. A ver qué tenemos por aquí... Mira, ahí tenemos una hembra de oso vamos a seguir mirando vamos a ver y ya tenemos un 9 legendario un 9 legendario así que nos vamos a agachar y vamos a acercarnos despacito a coger una distancia óptima está ahí entre los árboles cogemos nuestros 300 apuntamos y vamos a ver disparamos veámoslo de nuevo madre mía qué tiras le hemos pegado al osito sale corriendo nuestro oso la vez la hembra si ¿Sí podemos disparar no la hembra se nos ha escapado tenemos un árbol en medio no hemos podido hacer el lance y vemos que ya está ya está muerto el animal así que vamos a a por él. Ahora no nos importa correr un poquito, aunque plantemos a, a las aves que hay bastante, además aves terrestres que se pueden disparar en tierra, hay algunas como la perdimiva que no que tiene que ser en aire. Mate antes una y la maté en tierra y, y me penaliza. Pero bueno, vamos a, a buscar a nuestro legendario, a ver si tenemos suerte y ese es el, el segundo diamante que, que conseguimos en esta reserva. Escuchamos una llamada de advertencia de una hembra de alce. Perrete viene con nosotros. Vamos a ver el impacto de la sangre. Vemos aquí la huella de nuestro, de nuestro animal. Tiene buen peso. No sabremos si encontraremos aquí nuevo iguano o no. Dicen que es un arce, dicen que es un oso. Todavía no, no lo sabemos. Pero bueno, ya pronto se cazará alguno y, y, saldremos, y saldremos de duda. Ya vemos ahí a nuestro oso, que está muerto en la carretera, nos acercamos a nuestro 9 legendario y vamos a hacer una foto, desde luego que es un animal bonito, a ver Tarrete ponte en medio para la foto, otra más por si acaso, vamos a ver, muy bien Tarrete, y vamos a ver la, la puntuación que tenemos, diamante. Señores, tenemos el segundo diamante, un oso pardo. Desde luego que el pelaje lo han conseguido muy bien. Así que disecamos nuestro animal. Y os voy a poner el mapa para que veáis en la zona que ha sido abatido. ¿Veis? Voy siguiendo las misiones. Voy descubriendo todos los puestos. Voy a poner una marca en, en este punto de observación. Y vamos a, a seguir con la caza en la reserva nueva. Ahí delante... Tenemos un Uruguayo común, nivel 3. Vamos a coger el 22. Apuntamos y disparamos. Ese animal está muerto. Creo que por ser nivel 3 va a ser diamante. La verdad hoy es que digo que me lleva un chasco con el mapache japonés, que lo podemos encontrar al sur de la reserva. Porque vi un, un nivel 5, yo todo muy infano pensando que era con el mapache, lo abato con el 2.43 y resulta ser una plata. Por lo tanto, el mapache japonés, a ser depredador, el nivel para conseguir diamante va a ser un 9 el legendario. Vamos a ver nuestro animalico. Desde luego que es bonito. Vamos a ver... Una fotito nuestro urogallo y si sí, efectivamente un urogallo común un diamante el primer diamante de las aves ya tenemos tres diamantes así que lo disecamos desde luego que es bonito vaya colores que tiene y vamos a seguir con la con la caza pondré el mapa también a ver dónde dónde está nuestro animal Veis donde ha sido conseguido y seguimos cazando aquí en la nueva reserva. Seguimos avanzando por aquí, vamos a mirar con nuestros prismáticos. A ver, ahí vemos unos cuernos, parece un alce. No, no lo puedo marcar. Vamos a desplazarnos por los árboles. Nada, vemos, sabemos que es un alce, vemos los cuernos allí, pero mira, lo tenemos. Un nivel 5, un nivel 5 media, un nivel 5 media, así que cogemos nuestros 300, a ver, apuntamos y disparamos. Hemos impactado nuestro animal, sale el animal corriendo. Desde luego hay que reconocer que la actualización ha bajado un poquito la penetración que tenía el 300 en comparación con antes. Mira, todavía no ha muerto, sigue, sigue corriendo el animal. Antes del 300, de luego tenía una penetración muy buena y abatía a los animales enseguida. Pero bueno, ahora parece que tardan un poquito más, ya vemos la presión cinética, ya ha muerto el animal, así que vamos a recogerlo. Quiero decirlo que también he cazado un... Un diamante de gallo lira, pero creí que estaba grabando y lamentablemente no, no lo he grabado, porque sí he podido hacer una, una captura que la he publicado en el disco, en el disco de Hunter España, que podéis ver allí la, la captura del, del animal abatido. Así que Perrete sale corriendo, vemos aquí el sangrado, vamos a seguir el sangrado, vemos los hábitats, de luego hay muchos hábitats. Aquí escuchamos, hay un una llamada de un ave Ahí salen volando, a ver si puedo hacer el lance Vamos a ver Yo creo que he fallado Me creo que he fallado, pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a, a recargar Y a buscar nuestros animales Hay muchas aves en el suelo Os lo digo, que van a salir las aves por todos los lados A ver esa... Ahora sí la he dado, a esa sí le he dado Vamos a ver, a esa sí le he dado, la otra he fallado Pero a esa sí le he dado Pues vamos a seguir Buscando las huellas Y recuperar nuestro nivel 5 Que creo que va a ser el próximo diamante Que vamos a cazar en esta reserva Desde luego me está gustando la reserva Tiene unos paisajes preciosos Tiene unas buenas calidades Han mejorado mucho Lo que es la gráfica de los animales Vamos a ver Seguimos aquí, por pues sí que ha corrido nuestro animal. Yo creo que lo hemos dado solamente en un pulmón, por eso ha corrido tanto. Bueno, vamos. Ya tenemos aquí el contorno fiam de nuestro nivel 5. Y a ver la puntuación. Vaya se ha quedado ahí. Vamos a ver si puedo hacer una foto. Pero de luego la cuerda es preciosa. Pues vamos a ver la puntuación. Válgame el señor. Un troll, un oro un oro y fijaros que la cuerna es más grande y más bonita que el nivel 4 que nos ha dado diamante pero bueno tenemos un, un troll el primer troll desde luego que es precioso el animal que está para lado vamos a guardar el animal y ahora vamos a ver si recogemos al ave que iba volando en la parte, búscamela que no se sé queda porque hay tantas especies de, de pájaros que no que no sé de momento tengo localizados a tres a la perlín y va al gallo lira al Y al uruguayo Sé que también hay dos especies de gansos Pero no las he visto, las he visto volar solamente por arriba A ver, Vamos a ver Pues tenemos un lagopodo común Una plata, un animal bonito Os voy a poner el mapa Y seguimos cazando aquí en la nueva reserva Llegamos aquí a un prado Vamos a mirar por los prismáticos Ahí tenemos un uruguayo Otro nivel 3 Está larguito, pero con nuestro 22 a llegar. Vamos a ver, apuntamos y disparamos. Fallamos la primera, fallamos la segunda... Y a la tercera le hemos dado. Le hemos dado otro nivel 3, que creo que va a ser el segundo diamante que vamos a conseguir de, de urogallo. La verdad que es un animal muy bonito y quiero ver cómo queda luego en, en el pabellón de trofeos. Pero también os quiero decir... Que el bus que existía antes que nos permitía con el truquillo colocar cualquier animal en cualquier soporte, eso lo han corregido y nos han hecho la puñeta. Ya solamente podemos colocar animales en los soportes que nos dice el hunter. Eso de poner en un soporte pequeño en el animal grande o poner el puma en un encima de uno redondo que parecía que estaba tumbado en la mesa eso se ha acabado de momento esperemos que alguien pueda sacar otra forma de colocar los trofeos en las plataformas pequeñas vemos aquí el hábitat y vamos a, a recoger nuestro gallo tenemos ya aquí el contorno bien y vamos a ver 470 un diamante, creo que es la puntuación máxima, si son como los pavos quizá la máxima sea 480 Así que lo disecamos De luego qué bonito es que color tiene, ese, ese pecho verde es precioso como han conseguido la calidad de, del plumaje Yo os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido batido Y yo creo que después de 9 horas ya está bien y voy a montar el vídeo